dulcecitos, mamacita, qué rico! Gracias, papi, chavo. hombre, yo, papá? Eh, ¿qué querés Papi, ¿será que usted me puede regalar para comprar comida? Es que a mi mamá no le han pagado. Eh, otra vez pidiendo plata. que me dieron caravanca o qué? diga a su mamá que de rebusque, que no juega tanto? Papi, no sea así. Mire que es para mí, ¿sí? Eh, ya me tenía aburrido con una a de plata, hombre. Ven, eh, la la de acá. hombre, ellos? Y entonces, ¿qué, Gustavo? Cuente a ver, ¿sí pudo siempre vender la finca o no? Sí, claro. Ayer cerré el negocio. Ya me dieron la plata. ¿Sí? ¿Y en cuánto quemó eso, pues? En 100 cien. ¿Cien qué? ¿Cien millones? Sí, claro. Antes la iba barata. Ay, hermano, Gustavo. Con esa plata le puedes asegurar el futuro a tu niña. ¿No es que ella no tiene dónde vivir? ¿Ah? ¿eh? Comprarle la casita, hermano. ¿No te vas a poner a gastarte la plata por ahí con viejas? <risa> Puede ser. Ay, Tabito, hermano. <risa> Ay, don Gustavo, muchas gracias. O yo, mi Dios le pague por todo. De nada, mi amor. Usted se portó bien conmigo y yo me porto bien con usted, bebé. ¿eh? Bueno, chao. Chao, mi amor. <risa> Hola, don Gustavo. Hola, muñeca. Bien, milagro. ¿Cómo así que milagro? Si usted nos prometió que nos iba a lo del gimnasio y hasta ahora no nos ha dado nada. ¿Y de cuánto estamos hablando? Cuénteme. Ay, don Gustavo, pues el gimnasio vale como 40. La licra es más o menos 30, entonces yo creo que para cada una 100 estaría bien. Ah, listo, mis amores. Aquí está la platica, bien mm, pueda. muchas gracias, don Gustavo. Eh... Vea, más tarde vengo y le doy una sorpresita, yo. Ah, listo, mi amor estar esperando chao. Preyos papá. Que viene a buscar ya plata no hay. Si no buscar eso devuelve para tu casa. Papi regálame para comprar unos zapatos, ¿sí? Es que en la escuela ya no me dejan entrar así, por favor. Ah uh -uh. yo no tengo nada que ver con usted. Su mamá dice que es papá y mamá, entonces que los compre ella. Habla acá. ¡Eh, hey, Gustavo! ¡Eh! Hey. Venga hermano que la andaba buscando. Le tengo la casa ya para su hija. 80 paquetes. Tiene tres habitaciones. Sala comedor y está bien ubicada. Camine para que la veamos pues. <risa> Esto ya le aviso. mi amor, como soy de linda Y todo gracias a ti Sí, mi amor, está muy linda Pero yo le tengo otra sorpresa, bebé Sí, mi amor, ¿cuál? Sí, mi amor, eso es todo lo que tú me mereces Y mucho más Ay, mi amor, gracias ¿Me puedo dar una vueltica? Claro, mi vida, eso es todo tuyo Ángale, mi amor Uy, Tao, ¿es en serio? ¿Vos ya te gastaste toda esa plata? Me tenés espero aterrado Pero al menos disfruté Que es lo más importante, ¿no? ¿Y la novia? ¿Qué pasa con la novia, pues? ¿Cómo? ¿Que no tiene plata? ¿Yo acaso conseguí novia para tenerlo de bonito? Pues venga, mi amor, que las cosas van a mejorar No, ahora sí Ay, Dios mío bendito Hola mi amor. Hola mis reinas. Amor, venía para saber si me vas a darlo al gimnasio y pues a mi amiga también. No, mi amor, ahorita no tengo plata. Hágame un favor, lléveme al centro. Allá era una hoja de vida para una empresa, ¿sí? ¿Qué qué? <risa> ¿Y es que usted qué pensó? ¿Que una mujer tan linda como yo vive de amor? Pues no. Si quiere hacer sus vueltas, vaya caminando. Si no, pague bus. Si sí, ve Gustavo lo que yo le decía a usted, la plata es como el humo. Y si usted no la sabe administrar, eso se va rapidito, papá. La plata trae mucho amigo y mucho enemigo a la vez viejo. ¿Y ahora qué se va a poner a hacer? ¿O con qué va a comer? Acuérdese que usted tiene un problema en la columna y así no puede trabajar. ¿Mm? Ay, hermano Gustavo. Esto es una historia de no creer. Hombre, nombre papá. Aquí le trae el almuercito, Reciba. Más tarde le traigo la comidita yo, que yo sé que usted no puede trabajar. Un verdadero padre posiciona a sus hijos por delante. Su futuro, su vida y su necesidad. Cosas primordiales que no conoce la irresponsabilidad. Las oportunidades siempre serán escasas y son pocos los padres que logran entender en su momento. Soy DJ Broly y si este video te gustó, compártelo y no olvides comentar.